Hey, hey, bienvenidos, bienvenidos a clases. Yo soy Messi. Yo soy Classy. En este video acabo de probarme y hacerme un look con estas dos paletitas recién salidas de Makeup Revolution de este lado usé esta paleta y de este lado usé esta paleta además me hice un full face de Makeup Revolution en el que usé la base, el concealer, el polvo, el rubor, el contorno, el labial y etc. tengo muchos productos que nunca había usado pero que no son nuevos en el mercado pero estas paletitas sí que tienen apenas una semana que salieron al mercado. Creo que este va a ser el primer video en español en el que ellas protagonicen. Quédate para que las conozcas y las probemos juntas en este video. Recuerda suscribirte a ClassyMes ahora y quédate. Me acabo de poner un poquitín de corrector de ojeras, no este Makeup Revolution, perdón, pero... Tenía que ponerme algo porque mis ojeras son muy fuertes. Ahora me voy con la base y esta es Conceal and Define en el color F11. Esta base ya la había usado. Hice una primera impresión y review en otro video. Y les voy a dejar el link a ese video en la casilla de descripción de este video, además al final de este video y además en una tarjetita por aquí. Cuando hice ese video, este color F11 era muy claro para mí, era verano, creo, o oh, estaba terminando el verano. Y ahora me queda bien como concealer. Voy a usar primeramente uno que nunca había usado de Makeup Revolution Pro Conceal Stick Light Medium Es un poquito seco Como es tan seco voy a trabajar este lado Y no me voy a poner todavía del otro lado Para que no se seque más Pero el color me gusta mucho Siento que tiene una cobertura bien buena, bien alta, me gusta, me gusta, me gusta, no sé por qué en la cámara se ve mucho más claro que en persona, en persona como que todavía no me, no es tan claro como me gustan a mí. Me voy a poner un par de gotitas de Conceal and Define en el color C6, para iluminar un poquito más el área debajo de los ojos. Ahora sí. Empezó a hacer bastante, bastante bien. Bien integrado todo. Uno de los productos que más quería probar, que estaba loca porque me llegara, era este: Banana Powder, polvo fijador, polvo translúcido con un subtono banana, un poquito amarillo excelente para fijar toda la cara pero sobre todo el área de los ojos para iluminarlo más algo que yo nunca en mi vida he hecho es baking ponerme la cantidad de polvo aquí y esperar varios minutos antes de retirarlo y quiero probarlo hoy porque este es un polvo especialmente bueno para el baking yo tengo piel seca por eso nunca lo he intentado pero creo que ha llegado el momento de probarlo Uh. Lo que veo que siempre hacen las youtubers es presionar el polvo en esta área y dejarse una gran cantidad aquí y esperar. Y es justo lo que voy a hacer ahora. Es un poco impresionante verse así cuando uno no está acostumbrado. Me voy a hacer las cejas. Y la voy a hacer con esta pomada para cejas, Make a Revolution, en el color chocolate. Voy a tomar mi brochita de Wayne Goss, mi brocha de cejas. Creo que nunca he usado una pomada para cejas. Nunca usé la famosa pomada para cejas de Anastasia Beverly Hills. fácil de trabajar. No sé por qué pensé que las pomadas eran como más líquidas. Realmente se siente exactamente igual que el gel de cejas que yo uso de ELF. Parece que pomada y gel es lo mismo. No lo sabía. Muy, muy cremosa, me gusta. Creo que sí, creo que me gusta. Ya veis las dos cejas y ahora me voy a limpiar el borde inferior de la ceja usando un poquito más de la base. Y la voy a usar con este pincel de labios de Makeup Revolution Freedom Professional Long Tom. No dice el número ni nada, pero es la brochita de labios. Que pedí una y me enviaron dos. Gracias, Maker Revolution. Voy a continuar usando este polvo de contorno. Obsession Contour Powder en el color C104 Medium. Me encanta este color. Es un color frío, pero no demasiado frío. Es un buen color de contorno. Ahora voy a tomar más polvo y lo voy a aplicar por aquí para definir un poquito más el contorno. Ahora voy a tomar una brocha grande de polvo y me voy a retirar el baking y espero que no me quede esto tan blanco como se ve ahora. ¡Wow! Ya veo por qué todo el mundo hace esto. ¡Me gusta mucho! Estoy sorprendida porque yo nunca había hecho esto del bacon. Es como una nitidez así como. Uf. Vamos a probar el rubor de una vez y este es el blush B102 Perfect. Se ve muy bonito. Oh. Muy sutil, muy bonito. Hasta ahora todo ha sido un éxito la compra en Makeup Revolution. Revolutionbeauty.com Voy a usar el iluminador líquido Makeup Revolution Liquid Highlighter Y este es el color Liquid Bronze Gold Solamente por aquí ¿Lo ven? Muy bonito Lo que me gusta es que se puede poner debajo O encima de los productos en polvo, y no pasa nada. Un poquito más de rubor. Sí, me gusta el rubor. Mucho, me pongo mucho rubor siempre. Ahora vamos a los ojos. Del lado izquierdo, un look con la paleta Mermaid. Y del lado derecho, un look con la paleta Dragon. Voy a empezar con Dragon ahora. Una brochita grande, gordita. Y voy a comenzar con este color piel. A ver cómo se ve por aquí arriba. Como era de esperarse, no se nota nada. Ahora lo voy a ligar un poquito con este rojo-naranjita. Uh, precioso. Es como, bueno, es como rojo ladrillo. No es naranja. Es bonito, me gusta mucho. Voy a tomar otra vez otro poquito de este para seguir intensificando por aquí. Y voy a tomar este morado. De hecho, oh my gosh, como me lo imaginé, es bien intenso, bien pigmentado. Por eso lo estoy usando con cuidadito para que no me caiga eh, pigmento por aquí. ¡Qué belleza! Y también voy a tomar de este marrón bien oscuro por aquí. Este no está pintando tan oscuro como pensé. A ver... Es un poquín, una gotita más oscura que el morado, pero no demasiado. Y es muy fácil de trabajar con estas sombras. Voy a tomar este rojo ladrillo de aquí, con una brochita densa. ¡Oh, Dios, qué bonito. ¡Ah, qué belleza. Qué belleza. Voy a tomar de nuevo la brochita de labios. Makeup Revolution voy a tomar este dorado un dorado como con una gotita como de verde limón todo esto es sin humedecer las brochas esa es la aplicación normal con la brocha seca y voy a tomar abajo este naranjita primero no lo voy a usar arriba a ver cómo se ve. ¡Qué bonito! Muy, muy bonito. Y el marrón. Y esto lo que haré abajo. Vámonos con Mermaid. Me voy a poner primero el color más clarito. A ver, simplemente cómo se ve. Uh, es muy pigmentado. Este tono de aquí. Una especie de rosado. Tampoco se nota muchísimo en mi piel porque es un color piel también. Con un subtono rosado. Vamos a usar un poquito de este rojo vino. Y es exactamente el color del vino tinto. parece bastante a esta zona de aquí del otro lado y voy a tomar este verde y vamos a ver cómo maquilla esto es con la brochita totalmente seca estas sombras son realmente así de pigmentadas Ahora quiero ver cuál de estos dos tonos pintan más oscuro. Son básicamente iguales. Este azul es demasiado bonito. Voy a poner el verde otra vez por aquí. Ahora limpié la brocha y me voy a poner el verde más clarito Por aquí Este dorado, amarillo, brillante, bello Que me recuerda a este que usamos de este lado El otro, este de aquí tenía como un subtono verde limón Voy a tomar esta brochita mejor que está limpia ¡Qué belleza! Por cierto, si no te has suscrito a Clássimes, suscríbete ahora. Me voy a poner de nuevo de este color vino por la esquinita por aquí. Mm, el verde más oscuro. Y luego el rojo vino. Y de nuevo un poquito de lápiz negro y máscara, y regreso un segundo. Uf, esto no ha sido nada fácil, señores. Intenté muchísimo ponerme las pestañas postizas. Se me arruinó todo. No lo logré. <risa> y bueno, vamos a ver esta sombrita, prácticamente blanca, color hueso, y tiene muchísimo brillo. Y yo decidí probarla como iluminador en la nariz. A ver qué tal. Uf. Uh. Me lo voy a poner también por aquí. Esta misma sombra brillosa blanca. Como iluminador también por aquí. Encima del iluminador en crema que usé. Para darle como que más brillo al asunto. Prime and Fine de Catrice. Porque no quiero, si me lo he hecho así en la cara. No quiero que la máscara se De la línea Freedom de Makeup Revolution, el labial Pro Lipstick Bear 115 Mannequin. Y me encanta porque es bastante nude en mi tono de piel. Y este es el look en conclusión, estoy totalmente complacida con todos y cada uno de los productos que tengo de Makeup Revolution. Estoy totalmente feliz con mi compra en Makeup Revolution. Makeup Revolution se ganó el visto bueno de Classy. Mes. Todos los productos que tengo son productos Classy. Así que espero que te haya encantado este video. Y si es así, regálame un like ahora. Ve y regálame un like. Y aprovecha y haz clic en el botón de suscribirte y te veo en el próximo video. Chao.